El remolcador es un cuento de Baldomero Lillo, en el que se cuenta cómo un barco, que se encuentra en medio de una tempestad, solo puede salvarse si se desprende de la barca que arrastra. El problema es que si corta el cable de la barca, morirán los que van en ella, entre ellos el hijo del capitán, que es quien tiene que dar la orden. Damos comienzo. Espero que te guste. El remolcador. Un cuento de Baldomero Lillo. Créanme ustedes que me cuesta trabajo referir estas cosas. A pesar de los años, su recuerdo me es todavía muy penoso. Y mientras el narrador se concentraba en sí mismo para escudriñar en su memoria, hubo por algunos momentos... Un silencio profundo en la pequeña cámara del bergantín. Sin la ligera oscilación de la lámpara colgada de la ennegrecida techumbre, nos hubiéramos creído en tierra firme y muy lejos del delfín, anclado a una milla de la costa. De pronto, se quitó el marino la pipa de la boca y su voz grave y pausada resonó. Era yo entonces un muchacho y servía como ayudante y aprendiz en diversas faenas a bordo del San Jorge, un pequeño remolcador de la matrícula de Lota. La dotación se componía del capitán, del timonel, del maquinista, del fogonero y de este servidor de ustedes, que era el más joven de todos. Nunca hubo en el barco alguna tripulación más unida que la de este querido San Jorge. Los cinco nos formábamos más que una familia, en la que el capitán era el padre y los demás los hijos. ¡Y qué hombre era nuestro capitán! ¡Cómo le queríamos todos! Más que cariño era idolatría la que sentíamos por él, valiente y justo era la bondad misma. Siempre tomaba la tarea para sí más pesada, ayudando a cada cual en la propia con un buen humor que nada podían turbiar. Cuántas veces viendo que mis múltiples faenas me tenían rendido, casi reventado vino hacia mí diciéndome alegre y cariñosamente. Vamos, muchacho, descansa ahora un ratito mientras yo estiro un poco los nervios. Y cuando desde el toldo, a acubierto del sol o de la lluvia, miraba el ancho corpachón del capitán, su rostro colorado, sus bigotes rubios un tanto canosos y sus ojos azules de mirada franca como la de un niño, sentía que una ternura dulce y profunda me inundaba el alma y desbordaba de mi razón. Por salvarle de un peligro hubiera sacrificado mi vida sin vacilación ninguna. Hizo una breve pausa el narrador. Se llevó la pipa a los labios y prosiguió después de lanzar una espesa bocanada de humo. Un día levamos ancla al amanecer y pusimos proa a Santa María. Remolcábamos una lancha con maderas en la cual íbamos a traer de regreso un cargamento de pieles de lobo marino que debía embarcar, a la mañana siguiente, el trasatlántico que pasaba con rumbo al estrecho. El mar estaba tranquilo como una balsa de aceite. El cielo era azul y la atmósfera tan transparente que podíamos recibir, sin perder un solo detalle, todo el contorno del Golfo de Arauco. Todos a bordo del San Jorge estábamos alegres y el capitán más que ninguno, pues el patrón de la lancha que remolcábamos era nada menos que Marcos, su querido Marcos que de pie en la popa, doblegando entre sus manos como un junco la larga bayona, obligaba, obligaba a la pesada mole a seguir la estela que iba dejando en las azules aguas la hélice del remolcador. Marcos, hijo único del capitán, era también un amigo nuestro, un alegre y simpático camarada. Nunca el proverbio de tal paño tal astilla ha tenido en aquellos dos seres tan completa confirmación. Semejantes en lo físico y en lo moral, era aquel hijo del retrato de su padre, contando el mozo dos años más que yo que tenía en ese entonces veintiuno cumplidos. Deliciosa fue aquella travesía. Bordeamos la isla por el lado sur y a mediodía habíamos fondeado en la ensenada, término de nuestro viaje. Descargada la lancha, después de una faena pesada y laboriosa, esperamos el nuevo cargamento que, debido a no sé qué imprevista dificultad, no estaba listo para proceder a su embarque, cosa que puso de malísimo humor al capitán. La verdad, le sobraba razón para disgustarse, pues el tiempo, tan hermoso por la mañana, cambió al caer la tarde súbitamente. Un nordeste que refrescaba por instantes picaba el mar azotándolo con violentísimas ráfagas, y fuera de la caleta se arremolinaban las olas en torbellinos espumosos. El cielo de un gris pizarra cubierto por nubes muy bajas que acortaban considerablemente el horizonte, tenía un aspecto amenazador. En breve la lluvia empezó a caer. Fuertes chaparrones nos obligaron a enfundarnos en nuestros impermeables mientras comentábamos la imprevista borrasca. Aunque la calma del océano y el enrarecimiento del aire nos hicieran aquella mañana presentir un cambio de tiempo, estábamos sin embargo, muy lejos de esperar semejante mudanza. Si no fuese por el apremio del trasatlántico y las perentorias órdenes recibidas, hubiéramos esperado al abrigo de la caleta que amainara la violencia del temporal. Llegó por fin el ansiado cargamento y procedimos a embarcarlo a toda prisa. Más aún cuando todos trabajábamos con ahínco para apresurar la operación, esta terminó al anochecer, en un crepúsculo muy corto. Inmediatamente dejamos el fondeadero con el remolque, la enorme y pesada lancha en cuya popa y banco distinguíamos. Las siluetas del patrón y de los cuatro remeros se destacaban como masas borrosas, a través de la lluvia y de los copos de espuma que arrebataba el viento huracanado, de las crestas de las olas. Todo marchó bien al principio mientras estuvimos al abrigo de los acantilados de la isla, pero cambió completamente en cuanto enfilamos el canal para internarnos en el golfo. Una racha de lluvia y granizo nos azotó por la proa y se llevó la lona del toldo que pasó rozándome por encima de la cabeza, como alas de un gigantesco petrel, el pájaro mensajero de la tempestad. A una voz del capitán, «Ha sido la rueda del timón, yo y el timonel corrimos hacia las escotillas de la cámara y de la máquina y extendimos sobre ellas las gruesas lonas embreadas de la cámara y de la máquina y extendimos sobre ellas las gruesas embreadas tapándolas herméticamente». Apenas había vuelto a ocupar mi sitio junto al guardacable, cuando una luz blanquecina brilló por la proa y una masa de agua se estrelló contra mis piernas impetuosamente. Asido a la barra resistí el choque de aquella ola, a la cual siguieron otras dos con intervalos de pocos segundos. Por un instante creí que todo había terminado, pero la voz del capitán que gritaba aproximándose a la bocina del mando «¡Avante a toda fuerza!» me hizo ver que aún estábamos a flote. El casco entero del San Jorge vibró y rechinó sordamente. La hélice había doblado sus revoluciones y los chasquidos del cable de remolque nos indicaron que el andar era sensiblemente más rápido. Durante un tiempo que me pareció que me pareció larguísimo, la situación se sostuvo sin agravarse, aunque la marejada era simple y muy dura. No habíamos vuelto a embarcar olas como las que nos asaltaron a la salida del canal y el San Jorge. Lanzado a toda máquina, se mantenía bravamente en la dirección que nos marcaban los destellos del faro desde lo alto del promontorio que domina la entrada al puerto. Pero esta calma relativa, esta tregua del viento y del océano, cesó cuando, según nuestros cálculos, Estábamos en mitad del golfo. La furia de los elementos desencadenados asumió esta vez tales proporciones que nadie a bordo de San Jorge dudó un instante sobre el resultado final de la travesía. El capitán y el timonel, asidos a la rueda del timón, mantenían el rumbo enfilando al nordeste que amenazaba convertirse en huracán. En la proa un relámpago continuo nos indicaba que el enfurecido oleaje aumentaba en la intensidad fatigando al barquichuelo, que se enderezaba entre dos aguas y el peligro de irnos por, ojo, era cada vez más inminente. De pronto, la voz del capitán llegó a mis oídos por encima del fragor de la borrasca. «¡Antonio, vigila el cable del remolque!» -Sí, capitán-, le contesté, pero una racha furiosa me cortó la palabra, obligándome a volver la cabeza. La linterna colgada detrás de la chimenea arrojaba un débil resplandor sobre la cubierta del San Jorge, iluminando vagamente las siluetas del capitán y del timonel. Todo lo demás, a proa y popa, estaba sumergido en las más profundas tinieblas. Y de la lancha, separada del remolcador por veinte brazas que era la longitud de la espía, solo se percibía esa pálida fosforescencia que despide las olas al chocar contra un obstáculo en la oscuridad. Pero los chasquidos del tirante cable indicaban claramente que el remolque seguía nuestras aguas. Y aunque no podíamos verlo, sentíamos que estaba ahí, muy próximo a nosotros, envuelto en las sombras cada vez más densas de la medianoche. De pronto, entre el fragoso estruendo de la borrasca, me pareció oír un ruido sordo y persistente por el lado de Estribor. El capitán y el timonel debieron percibirlo también, porque la luz de la linterna vi que se volvían a la derecha y quedaban inmóviles, escuchando. Al parecer el extraño ruido con grandísima tensión. Transcurrieron así algunos minutos, y aquellas sordas detonaciones semejantes a truenos lejanos fueron creciendo y aumentando hasta tal punto que ya la duda no fue posible. El San Jorge derivaba hacia los bajíos de la punta del lavapié el estrépito de las olas rondando sobre el temible y peligroso banco ahogó muy pronto, con su resonante y pavoroso acento, todas las demás voces de la tempestad. «No sé qué pensarían mis compañeros, pero yo, asaltado por una idea repentina, dije en voz baja temerosamente, «El remolque es nuestra perdición». En ese preciso instante, rasgó las tinieblas un relámpago vivísimo, se alzó unánimemente en el remolcador y en la lancha un grito de angustia El banco. El banco. Cada cual había visto al producirse la descarga aléstica destacarse una superficie blanquecina salpicada de puntos oscuros a tres o cuatro cables del costado de estribol de San Jorge. Los comentarios eran inútiles. Todos comprendíamos perfectamente lo que había pasado. La gran superficie que la lancha semidescargada oponía al viento no solo disminuía la marcha del remolcador, sino que también llegaba hasta anularla por completo. Desde que salimos del canal no habíamos avanzado gran cosa, siendo arrastrados por la corriente hacia el banco que creíamos a algunas millas de distancia. En balde la hélice multiplicaba sus revoluciones para impulsarnos adelante. La fuerza del viento era más poderosa que la máquina y derivábamos lentamente hacia el bajío cuya proximidad ponía en nuestros corazones un temeroso espanto. Solo una cosa nos restaba que hacer para salvarnos. Cortar sin perder un minuto el cable del remolque y abandonar la lancha a su suerte. Virar en redondo para acercarnos a Marcos y sus compañeros era zozobrar infaliblemente apenas las olas nos cogiesen por el flanco. Para nuestro capitán el dilema era terrible. O perecíamos todos o salvaba su buque enviando a su hijo a una desastrosa muerte. Este pensamiento me produjo tal conmoción que olvidando mis propias angustias solo pensé en la horrible lucha que debía librarse en el corazón de aquel padre tan cariñoso y amante. Desde mi puesto, junto al guardacable, percibía su ancha silueta destacarse de un modo confuso a los débiles resplandores de la linterna. Aferrado a la barandilla trataba de adivinar por sus actitudes... Sí, además de esa alternativa, él veía otra que fuese nuestra salvación. ¿Quién sabe si una audaz maniobra, un auxilio inesperado o la caída brusca del nordeste pusiese un feliz término a nuestras angustias? Mas toda maniobra que no fuese mantener la pro al viento era una insensatez y de ahí, de las tinieblas, ninguna ayuda podía venir. En cuanto a que aminorase la violencia de la borrasca, nada, ni el más leve signo, lo hacía presagiar. Por el contrario, recrudecía cada vez más la furia de la tormenta. El estampido del trueno mezclaba su doble atronador el bramido de las rompientes y el relámpago desgarrando las nubes amenazaba a incendiar el cielo. A la luz enseguezadora de las descargas eléctricas vi cómo, el banco parecía venir a nuestro encuentro. Algunos instantes más y el San Jorge y la lancha se irían dando tumbos por encima de aquella vorágine. Entonces, dominando el once estrepito, se oyó la voz atronadora del capitán que decía junto a la bocina de mando, «¡Cargar las válvulas!». Una trepidación sorda me anunció un momento después que la orden se había cumplido. La hélice debía girar vertiginosamente porque el casco del remolcador gemía como si fuera de digregarse. Yo veía al capitán devolverse en su sitio y adivinaba su infinita desesperación al ver que todos sus esfuerzos no harían sino retardar por algunos minutos la catástrofe. De improviso se alzó la escotilla de la máquina y asomó por el hueco la cabeza del maquinista. Una ráfaga le arrebató la gorra y arremolinó la nevada cabellera sobre su frente. Asido al pasamanos, permaneció un instante inmóvil, mientras rascaba las tinieblas un deslumbrador relámpago. Una ojeada le bastó para darse cuenta de la situación y, esforzando la voz por encima de aquella infernal baraúnda, gritó: Capitán, nos vamos sobre el banco. El capitán no contestó. Y si lo hizo su réplica no llegó a mis oídos. transcurrió así un minuto de expectación que me pareció inacabable. Un minuto que el maquinista empleó, sin duda, en buscar un medio de evitar la inminencia del desastre. Pero el resultado de este examen debió serle tan pavoroso que... A la luz de la linterna suspendida encima de su cabeza vi su rostro que se debudaba y adquiría una expresión de indecible espanto al clavar los ojos en el viejo camarada, a quien el conflicto entre su amor de padre y el deber imperioso de salvar la nave, confiada a su honradez, mantenía anodado, loco de dolor, junto a la rueda del gobernante. Pasaron algunos segundos. Al maquinista avanzó algunos pasos agarrado a la barandilla y se puso a hablar, esforzando la voz de una manera enérgica. Mas era tal el fragor de la borrasca que solo llegaron hasta mí palabras sueltas y frases vagas e incoherentes. Resignación, voluntad de Dios, honor, deber. Solo el fin de la arenga percibió completo. —Mi vida nada importa, pero no puede usted, capitán. Hacer morir a estos muchachos. El anciano se refería a mí, al timonel y al fogonero, cuya cabeza se asomaba de vez en cuando por la abertura de la escotilla. No pude saber si el capitán respondió o no al llamamiento de su viejo amigo, porque el mugido de las olas que barrían el barco se mezcló en ese instante al retumbo violento de un trueno. Creí llegada mi última hora. De un momento a otro íbamos a tocar fondo, y empezaba a balbucear una plegaria cuando una voz que reconocí ser la de Marcos se alzó en las tinieblas por la parte de Popa, aunque muy debilitada oí distintamente estas palabras. «¡Padre, cortad el cable pronto, pronto!» Un frío estremecimiento me sacudió de pies a cabeza. Estábamos al final de la batalla e íbamos a ser tumbados y tragados por la hirviente cima dentro de un instante. La figura de Marco se me apareció como la de un héroe. Perdida toda esperanza, la interesa que demostraba en aquel trance hizo acudir las lágrimas a mis ojos. «¡Valeroso amigo! ¡Ya no nos veremos más!» El San Jorge... Asaltado por las olas furiosas, empezó a bailar una infernal zarabanda. Como un gozquecillo entre los dientes de un álamo era sacudido de proa a popa y de babor a estribor con una violencia formidable. Cuando la hélice giraba en el vacío, rechinaba el barco de tal modo que parecía que todo iba a disgregarse en mil pedazos. Cegado por la lluvia que caía torrencialmente, me mantenía asido al guardacable cuando la voz estentoria del maquinista me hizo como un rayo. -¡Antonio, coge el hacha! Me volví hacia la rueda del tibón, y una masa confusa de ahí se agitaba me sacó de mi estupor. Más bien adiviné que vi en aquel grupo al capitán y al anciano debatiéndose a brazo partido sobre la cubierta. De súbito vislumbré al maquinista que, desembarazado de su adversario, se abalanzaba hacia popa exclamando: ¡Antonio, un hachazo a ese cable! ¡Vivo, vivo! Me acaché casi de un modo casi inconsciente y alzando la tapa del cajoncillo de herramientas aferré el hacha con el mango, mas cuando me preparaba con el brazo en alto a descargar el golpe, la luz de un relámpago se mostró en esa actitud acusadora. Reveló mi propósito a los tripulantes del remolque. Escuché un furioso clamoreo. —¡Cortan el cable! ¡Cortan el cable! ¡Asesinos! ¡Cortan el cable! ¡Malditos! ¡No! ¡No! ¡Asesinos! Entretanto, yo... Espoleado por aquellos gritos y ansioso por concluir de una vez, descargaba sobre el cable forigundos tajos hasta que, de pronto, algo semejante a un tentáculo con un sordo chasquido, se enroscó en mis piernas y me arrojó de bruces sobre la cubierta. Me enderecé en el momento que el maquinista desaparecía por la escotilla después de gritar al timonel «¡Pro al faro, muchacho!». Busqué con la vista al capitán y distinguí su silueta junto al guardacable. Le bastó un segundo para dar con el cortado trozo de la espía y lanzando un grito desgarrador. «¡Marcos! ¡Marcos!» se apoyó sobre la borda balanceándose en el vacío. Tuve apenas tiempo de asirle por una pierna y arrebatándolo al abismo rodamos. Juntos sobre la cubierta entablando una lucha desesperada entre las tinieblas. Forcejeábamos en silencio. Él para desasirse yo para mantenerlo quieto. En otras circunstancias el capitán me hubiera aventado como una pluma, pero estaba herido y la pérdida de sangre debilitaba sus fuerzas. En su combate con el maquinista su cabeza debió chocar contra algún hierro porque creí sentir varias veces que un líquido tibio al juntarse nuestros rostros goteaba de su cabellera. De súbito cesó de debatirse y con las espaldas apoyadas en la horda quedamos un instante inmóviles. De repente empezó a gemir. —¡Antonio, hijo mío, déjame que vaya a reunirme con mi hijo Marcos! Y como yo estaba llorando, se exaltó por grados, prosiguió. Malvado, sentí los hachazos, pero no fue el cable, oyes, lo que cortó el filo de tu hacha. No, no, fue el cuello de él, su cuello lo que cortaste, verdugo. Ahí tienes las manos teñidas de sangre. Quítate, no me manches, asesino. Sentí un furioso rechinar de dientes y se me echó encima lanzando feroces alaridos. Ahora te toca a ti. Al banco. Al banco. La locura había devuelto al capitán sus fuerzas y haciéndome perder pie, me alzó en el aire como una paja. Tuve durante un segundo la visión de la muerte fatal e inevitable, cuando una ola abordando, por la proa del San Jorge, se precipitó hacia la popa como una avalancha, derribándonos y arrastrándonos a lo largo de la cubierta. Mis manos al caer tropezaron con algo duro y cilíndrico y me aferré a ello con la desesperación. Cuando aquel torbellino hubo pasado, me encontré asido con ambas manos al trozo del cable del remolque. En cuanto al capitán, había desaparecido. En ese instante se abrió la puerta de la cámara y asomó por ella el piloto del delfín. «Capitán», dijo, «ya la marea toca a pleamar». —¿Le vamos, ancla? El capitán hizo un signo de asentimiento y todos nos pusimos de pie. Había llegado el instante de volver a tierra y mientras nos aproximábamos a la escala para descender al bote, nuestro amigo nos dijo. Lo demás de la historia carece de interés. El San Jorge se salvó y yo al día siguiente me embarcaba como rumete a bordo del delfín. Han pasado ya 15 años. Ahora soy su capitán. Fin